Bueno, chicos, cuéntenos un poquito más cómo surge esta idea y de qué se trata este proyecto que han encarado. Bueno, bueno, primero muchas gracias. Eh, Kaizen, como bien dijiste, es una plataforma web, un uh -huh. sitio web, uh -huh, en la que eh, los alumnos pueden reportar a su escuela cualquier tipo de problema que estén sufriendo. Uh -huh. Ya sea, bueno, tema de bullying, como es lo más notorio, uh -huh. hasta temas menores uh -huh. como notas, profesores, uh -huh. algún problema con alguna falta, lo que sea. Ok. Eh, básicamente se se reporta respondiendo un formulario unas 10 preguntas uh -huh. más o menos eso le llega a la escuela, al servicio pedagógico en este caso Bien. Eh, el cual aborda el caso y bueno, ya decide si es personalmente o, o como de ser alumno también ¿no? esto está, li perdón, linkeado entre el directivo y abierto a los alumnos intervienen profesores, ¿cómo es la dinámica en ese sentido? una escuela, se inscribe en el sistema digamos, eh, consigue el servicio y de ahí el director, digamos, le puede dar como permiso al equipo pedagógico, a los preceptores dependiendo de cómo se maneje y esas personas van a recibir los informes. Entonces, uh -huh. eso viene muy bien, en especial cuando crees que una persona acceda solamente a un curso. Entonces, digamos, esta persona se va a encargar de primer año, esta otra de segundo, esta de tercero. Bien. Y van llegando ahí los reportes. Claro, ¿sabes? los reportes llegan ordenados. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo un caso de alguien que sufra algo grave, digamos, abuso, depresión, uh -huh. algo así. A alguien que tiene un problema general con un profesor, una nota, algo así uh -huh. más uh -huh. genérico. Perfecto. Entonces, le brindamos mucha información que uh -huh. de otra forma por ahí puede no salir. Y se la damos ordenada para que tomen decisiones. Bien. Chicos, ¿ante qué problemática deciden ustedes crear esta plataforma? ¿Se dieron cuenta que capaz que había muchos chicos que no se animaban quizás en primera persona a ir y hablar con el docente, hablar con la psicopedagoga sí. y contarle esto? ¿O que quizás no habían espacios para que un alumno pueda expresarse de esa manera? Sí, un poco lo que nos llevó a hacer esto, nosotros venimos de agosto el año pasado trabajando, uh -huh. eh, fue un poco... Fue una serie de temas, de problemáticas, pero sobre todo, uno por ahí ve que hay demasiadas, no sé, aulas virtuales, plataformas, uh -huh. cada colegio tiene hasta la subida propia, sí, claro. pero no, los alumnos tenían que seguir yendo a tocarle la puerta al servicio pedagógico, que es uh -huh. el problema más grande, hacer o sea, una, una prueba, no tengo problema, ir a darla en persona, pero un problema, claro uno sea, no, no puede decir sí, en persona muchas veces no, uno no tiene el valor para ir a contar algo que está pensando. Entonces, bueno, un poco de ahí surgió la idea y uh -huh. justo estábamos eh, los dos aprendiendo a programar, no nos conocíamos en ese momento, nos Ajá. conocíamos a por el proyecto, pues fue un poco gracioso eso. Pero nada, fue, fue por una serie de temas que nos llevaron a hacer. ¿no? ¿Y esto fue el puntapié, digo, de crear este proyecto? ¿Se dio en una materia que ustedes tenían que presentarlo? ¿O de la, de la nada se les ocurrió y dijeron, bueno, los dos somos programadores, unamos fuerza y, y vamos por esto? ¿Cómo surgió la idea más allá del propósito que tiene esto? Bueno, Elba Aldab, Julia Maristas. Ah, muy bien. Y no, nos conocimos de coincidencia, dirían y él me preguntó si sabía programar, porque uh -huh. más o menos sabíamos, estábamos los dos empezando. Uh -huh. Y ahí me contó un poco la idea, eh, dijimos sí, sí, la. No, hicimos la llamada, lo coordinamos un par de días, uh -huh. rechazamos la idea en primer lugar y después unos días dijimos, vamos a probar de hacerla, investigamos uh -huh. un poco, armamos un, un plano así muy por encima y empezamos a trabajar así. En un principio era solamente bullying, pero uh -huh. con el tiempo nos dimos cuenta que este mismo sistema aplica no solo para otros casos, como puede ser más generales, uh -huh. sino que... No es necesario limitarse a la escuela, sino que hay muchas empresas, por claro. eso más relacionado, uh -huh. universidades, institutos, uh -huh. que ¿Sí? también aplica, porque el bullying no es que desaparece, sino que se va haciendo más sofisticado, digamos. ¿Ya han tenido alguna experiencia ya o de evolución de cómo ha funcionado? ¿Han podido analizar, ver alguna respuesta de, de, de este tipo de casos a través de esta aplicación? ¿Es eh, sí, evolución. Estamos, sí, a este momento ya, bueno, ya lo lanzamos, hace uh -huh. más o menos un mes y medio y estamos haciendo pruebas con colegios, bueno, maristas por ejemplo bien. Eh, y también muchos colegios interesados, José Vicente Zapata que son varios colegios Buenísimo. secundarios, no solo el sector privado y público sino en general, uh -huh. todos. y bueno, también como dijo Lorenzo, también el tema de empresas también eh, hay algunas que ya por ahí, por uh -huh. el tema de las notas lo han visto y bueno, están interesados porque también es un problema que las empresas si bien por ahí no es solo bullying, sino pro problemas laborales Sí, seguro, en por gestión por supuesto, en general, a áreas, Es muy uh -huh. útil, uh -huh. sí Chicos, ¿ustedes a, a qué cursos van? ¿Qué edades tienen? Yo tengo 16, voy a cuarto. Uh -huh. Yo tengo 17, voy a quinto. Perfecto. Ah, 16, 16. ¿Y cómo está el tema del, del bullying en las escuelas? ¿Lo ven muy latente? ustedes en primera persona les ha tocado sufrirlo? ¿Conocen amigos, compañeros que, que se han encontrado con este tipo de situación? Porque es algo bueno. Nosotros ya salimos hace algunos años de la escuela y año tras año cambian las cosas. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que en mi escuela no sería... Bueno, no nos enteramos, en uh -huh. teoría no, pero no creo que sea bullying principalmente, sino más problemas... Eh, o familiares, uh -huh. o temas que pasan en los alumnos, ¿no? Claro. Eso es lo que más frecuenta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero en otra escuela sí nos pidieron eh, empezar con pruebas de Kaizen por un tema de no, ventas de drogas y cosas que ah, están pasando. Okay. Más graves, sí. sí, bueno, sí más grave. igual de graves, en realidad. Entonces gente que no, no quería hablar, no quería decir yo vital, por, por miedo, ¿no? Uh -huh. Sí, seguro. Entonces Kaizen es una muy buena herramienta uh -huh. para eso, uh -huh. para facilitar ese tipo de... Y uno puede hacer quizás una denuncia, si se quiere, anónima a través de no si, o si tiene que, que comentar quién es. Sí, el, el sistema ahora es eh, privado, no es anónimo. O sea, lo, el, los datos solo lo ven el alumno que reporta Perfecto, y la escuela. Bien. Y bueno, a futuro también estamos viendo una de las primeras actualizaciones, el uh -huh. tema de, de los formularios anónimos. Está bueno. Eh, obviamente, por un tema de formularios falsos y demás, hay que verlo bien, pero lo tenemos bastante uh -huh. planeado, digamos. Algo con, que ha crecido muchísimo, me imagino, en los últimos años, ahora que todos los chicos están en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Tiene que ver con el ciberbullying, ¿no? Esa cuenta anónima que te manda mensajes feos, que, que te, te insulta. Cosa, eh, debe aparecer bastante, ¿no? Uh -huh. Sí. sí. Nosotros esto? tenemos distintas medidas, porque claro, es muy difícil hacerlo de forma digital, digamos, cubrir la mayor cantidad de casos posible. Porque uh -huh. no es lo mismo un psicólogo un psicopedagogo que te atienda personalmente ¿Seguro? y te entienda. Entonces lo que hacemos con los formularios es eh, perfilar, se llama, que es resolviendo un par de preguntas estructuradas podemos saber más o menos qué está pasando. Uh -huh. Entonces para el cyberbullying en especial eh, pueden subir archivos, digamos, screenshots, captura de pantalla ah, de mira pasó esto uh -huh. para apoyar quizás esa situación. Claro. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. ¿Y cuál sería el paso siguiente a ese descargo que hace llevándolo al campo educativo, por ejemplo, un secundario, el alumno, eh, el directivo o la persona encargada? ¿Lo llama? ¿La respuesta es a través de la plataforma? ¿Cómo es el mecanismo así de vuelta que se genera? Bien, es una buena pregunta. Cuando el alumno envía el formulario, nosotros le damos un código de seguimiento uh -huh. eh, con el que va siguiendo todos los avances de su reporte. Uh -huh. Por ejemplo, a las dos semanas que envío el informe, quiero saber si lo han visto, está en Bien. revisión, lo que sea, ingreso a la página, voy a la sección en seguimiento, ingreso el código y ahí me figura el informe pendiente, en revisión. Ah, uh qué -huh. bueno. Algún, claro, algún comentario Bien. que haya dejado el, la persona que haya atendido el caso y demás. Perfecto. Y después cada colegio o institución abordará el caso claro. de la mano de los profesionales que Pertilente, están seguro. trabajando. Uh -huh. Chicos, Ahí. la verdad que la idea está buenísima, me parece un proyecto súper necesario en los tiempos que corren y me gustaría saber a, a, a dónde proyectan ¿no? esta plataforma, cómo la ven en un futuro, cuál, cuál es su sueño quizás dentro de este proyecto u otros sueños que tengan dentro de, de, del trabajo de ustedes que es, la, que es la programación, a qué les gustaría aspirar. Uh -huh. Sí, un poco um, la idea del, del proyecto es eh, ir abriendo lugar en, el, en lo que queremos hacer a futuro, uh -huh. como decías vos. Eh, también, bueno, hay muchísimas personas que por suerte nos, nos están acompañando muchísimo, que uh -huh. muchos contactos y demás, por uh -huh. ejemplo, bueno, Paz Álvarez, que es una, uh -huh. una chica Sí, una, conocida, una hemos tenido aquí en el programa, Paz. Eh, Nos está acompañando muchísimo, está dando una mano tremenda y, bueno, ahora, hace poco fuimos seleccionados por Agua Ventures, que uh -huh. es una company builder, en la que, bueno, están invirtiendo en el proyecto y capacitándonos y demás bueno. para... Llevarlo, digamos, al ese nivel. ¿no? Es que, bueno, son chicos, necesitan sí, obvio, apoyo. Necesitan apoyo <ríe> Eso Sí, pero está buenísimo que, que con la edad que tienen, Seguro. también ya, ya se animen a emprender en, en este ámbito y abordando temáticas sociales tan importantes como es esta. Así que, así que, chicos, felicidades, ojalá sea con todos los éxitos y ojalá a través de esta nota logremos darle más y más difusión para que... Uh -huh. Quizás algún directivo, algunas escuelas que nos están viendo puedan acceder a, a esto. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Quizás alguien que les llamó la atención y quiere tener bueno, Kaizen quizás en su sistema educativo. Eh, buscando Kaizen en uh -huh. Google, eso uh -huh. es Q-A-I-Z-E-N. Perfecto. Aparecemos siempre primeros. Y dentro de nuestro sitio tenemos, digamos, un formulario de contacto que pueden ser las escuelas. Entonces, es muy simple, hay un botón para registrar tu escuela. entras, pones tu nombre, nombre de tu escuela, donde estás, un, un poco de información. Y eso nos va a llegar un correo a nosotros, y ahí, bueno, contactamos a la escuela y empezamos a ver Perfecto. Okay. ¿Y por sí, ahora no? tiene un costo o el servicio es gratuito? En este momento estamos empezando con las pruebas, uh -huh. variación ¿bien? Que es empezar con tres, cuatro escuelas de forma gratuita, uh -huh. ver cómo van, que les necesitan algo nuevo por ahí o quieren Perfecto. arreglar algo. Uh -huh. Pero sí, el sistema es de pago. Buena sí, membresía. Excelente. Eso, perfecto. Eso, está perfecto. Obvio, ver, lógico. Hay que, hay que lucrar. Mente trabajo que de esto. <ríe> muy bien, chicos. Bueno, felicitaciones y ojalá que les vaya muy, muy bien con Todo esto. Todo lo mejor para Un los jóvenes.